Hoy día es un día sumamente extraño. Vine a Santiago, voy a pasar a buscar a la Valle y vamos a ir a, a visitar a Matías, a Cross Mountain. Me mandó un pastelazo gigante. El señor, no tiene idea de lo que me acaba de pasar. ¿Qué te pasó? Se me quedó la vale en Calera de Tango. ¿Cómo han por acá? Bien, pues. Tranquilo. Todo tranquilo. El domingo vamos a ir a un hogar de menores en San Felipe. a Hacer un paso Ya, pues voy tu... Se cayeron <risa> sacaron los DH en snap Yo pensé que era la rigia weón Cuando me dijiste yo pensé que era la rigia oh, ¿Qué ángulo tiene? Esto aquí está así oh, 63,5 63,5 No, esta cuestión es oh. <risa> ¿Cuál es la bolada con esta bicicleta? Eh, préstamo un una... año? Préstamo un año. Préstamo un año la barrica. Yo pensé que era rigia, weón. En verdad es que como. Una rigia. Debe ser la, la de Pampa. La Circus. Bueno, es que tampoco han visto acá tampoco lo que hay. ¿no? no. Por la pastelería de. De haber no pasado a buscar la bala de tango. Yo creo que se le no va a pasar con la sorpresa que le tenemos. ¿eh? <risas> Se va a querer morir. Me tinca que sé qué es. ¿Sabes lo que es? Sí, es que en todas las conversaciones que hemos tenido me han salido algunos tips. Analizo todas las conversaciones que hablaba así, pero. ¿Qué quiso decirme? <risas> ¡Uno <¡Puro> descenso! <risas> Ahora sí ya de tener nada para. para un par Para los par vaso. con esta. Sin ninguna preocupación en el mundo, así. O ¿Sabes que la Fusio pensé que si pasaba, iba a pasar para el 2018 algo así? ¿De quién fue la idea? mía de Oxford eh, era ese NS Bikes. ¿Sí? ¿NS? No te creo. NS, NS. ¿Sí? Gringo. Pero, bueno, se ahora la Eurobike. Eh, sonó el nombre de Germán Berkham. Vieron los videos tuyos, por eso le pedí el. No entendieron un carajo. currículum. Pero que entendieron, no, bien. Me, me gustó harto la idea de lo está midiendo Y encuentro que variar la marca es una muy buena opción Así es cona Así que la dale a subir a la Proces 153 ¿153? Sí Es como la barriga de los procesos ¿no? Así es 153 milímetros de recorrido trasero 160 delante no y con Yari ¿Dropper? No, 1 por 11, dropper Lo que más le gustará el dropper manubrio ancho, se va a querer morir Qué horquilla, eh una Yari. Una Yari Se va a querer morir, va a ir el dropper y se va a querer morir No te puedo creer, este año, este año <risa> va a ser tremendo Este año y va a ser este tremendo Este y el próximo, los que vengan Esto es perfecto Yo quiero seguir trabajando con ustedes, la vale va a querer seguir peleando conmigo <risa> es un win-win Los rufian, esto yo lo ocupaba cuando era chico estos ¿Serio? Se Quería hacer el unboxing de esta para ver qué es lo que hay acá. Unboxing. Chancha. Esos es neumáticos lo dicen todo. ¿Sabéis que con tanto pantrack? Estaba a punto de um, Comprarme un monopatina ¡No te creo! ¡Qué perilla te cae! Uh, ¿Y esta cuál es? Esta, esta señores, es la Metrópolis. ¡Metrópolis! ¡Harto bling bling! ¡Harto bling bling! ¡Hasta de cromo! ¡Vielas de cromo! Y voy a tener que aprender a saltar en esta versión. ¡In with trust! ¡Oh, polaco! Esto me cae bien. ¡Qué No lo puedo creer, señor. ¿Cómo estáis, Diego? Todavía no entiendo nada. Pam, traca fondo, vamos a ir a hacer uno este domingo al lugar de menores de San Felipe. Esta isleta si se conmigo, seguro. Qué mejor estreno. Qué mejor estreno. Ahí del de incenso? Y la FUS. Y la CONA. Se lo tenían guardado cabrón? Eh? <risa> la Navidad llegó temprano. <risa> Valentina. Es rojo, ¿vale? La vas, sí, es eh? rojo. ¿Qué tiene que ser con cámara, Tom? Porque estás jodida. <ríe> Eso es lo que yo hago. Te voy a dar vuelta nomás. ¡Eso! ¿Por qué? <ríe> <ríe> oh. ¿En verdad? Sí. ¿Qué opinas? Que valió la pena el pique. Es <ríe> verdad? ¿En serio? ¿Sí? Estudia por un año. ¿En verdad? Mientras lees conmigo Él puso la letra chica ¿Es idea tuya o el germán? ¿Este ¿Ah, en, ¿En serio? Incluso habló Bajaro con... Un pájaro por ahí me contó que quería escapar la bicicleta Sí Estás está buscando algo, que pillaste una pero está que... pisurada <ríe> Que te queda chica y que... Gracias Ah, pero no tiene que darlo. No, no sabéis lo que me tocó a mí, yo me llevo dos ¿Y bicicletas? ¿Cómo que dos? ¡Mira mi bici! <ríe> Hace descenso, mira Ahora voy a bajar más fuerte que la mierda Esa es la teoría No sé qué pasó bíjito, ¿no? <ríe> Y en la Navidad llegó antes Se adelantó la Navidad No, esto se pasó ¿Algunas palabras, Matías? Disfruta la bicicleta, pásalo bien, sigan juntos Todos demasiado felices ¿Cuánto tanta suavidad? ¿Cuánto tanta suavidad? Contrato, vendo mi alma. Tu alma me pertenece. <risa> tu alma me pertenece. Ah, no. Matías, mi compadre. Güey. Buena alianza. No, ¿no? no sé qué decirte, loco. Estoy, pero. <risa> no, nada. Padre, se lo merece. Lo merecen. Gracias. ¿Qué acaba de pasar, weón?